Miembros de la policía investigan la circunstancia en la que un nacional haitiano resultó con heridas de perdigones. El herido responde al nombre de Georgino Gómez, de 23 años de edad, herida que se las ocasionaron personas aún sin identificar. Un paisano suyo, detenido para fines de investigación, narra cómo ocurrió el hecho. Está en la casa que, que todo el lado con una cena, acercado no sé está adentro siente una bulla, creo que una piedra. Y entonces, cuando nosotros duramos un tiempo, un rato había uno que está llamando dice, yo estoy muriendo, muriendo. Y entonces cuando entré a ver, fue la había con sangre. ¿Entonces? Venido. ¿Eh? ¿En Sí. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo se puede mi padre? sabía cómo fue. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.